Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguramente ustedes recuerdan que en pasados días, en pasadas semanas, hemos estado con adolescentes de ecoclubes quienes nos han informado el trabajo que vienen realizando cuidando el medio ambiente y la importancia de la educación en el medio ambiente. Estas actividades las cuales son iniciativas. Cada uno de estos detalles para que su barrio, su zona, pueda sumarse a estas iniciativas las cuales están teniendo los jóvenes para el cuidado del medio ambiente. No solamente hoy para nosotros, sino también el día de mañana y para las nuevas generaciones. Para ello quiero presentar a Fabiana Juárez Angulo quien es representante de Ecoclubes Granitos de Vida, que nos está acompañando en esta oportunidad y con un tema muy particular y con una polera que también tiene un color muy particular y lo conoceremos porque. a continuación. ¿Cómo está? Buenas tardes. Lorena, ¿cómo estás? Mi nombre es Fabiana, como ya lo, ya lo dijiste. Yo soy parte de los ecoclubes Granitos de Vida. Ya voy tres años en este ecoclub y eh, como sabrás en, nuestro, en el Instituto de Educación Bancaria existen distintos grupos de ecoclubes y cada uno nos diferenciamos por las poleras. Los colores. Exacto. Eh, nosotros, por ejemplo, la mía es verde, que significa la responsabilidad y el comportamiento hacia el medio ambiente y hacia el arbolado. Existen distintas poleras del color azul, rojo, negro, que cada una con diferente significado ayudan al medio ambiente. Y justo estás de color verde como el nombre del programa, Lado Exacto. Verde. Exacto. Cada polera tiene un significado, por ejemplo las azules que son del medio ambiente, de los océanos. La tuya simplemente representa a lo que es el arbolado, lo que es eh, la reforestación, el cuidado de los árboles... Eh, ¿Son estos aspectos? Exacto, ¿cierto? es el cuidado del medio ambiente, pero más en al general, respecto de los árboles. Ay, de los árboles. Por ejemplo, este primero de diciembre están yendo nuestros compañeros mayores de los ecoclubes a la autopista a plantar árboles. ¿Van a ir ustedes también? El 8 de diciembre. Nosotros justo vamos... O sea, la siguiente semana. Exacto. Ya están yendo los del primero de diciembre los ecoclubes mayores y nosotros vamos después, seguidos de ellos. Te veo muy emocionada cuando me hablas... De, de todo lo que es el cuidado del medio ambiente, no solamente para la actividad que ustedes vienen realizando, sino porque lo van replicando con los más pequeñitos de la casa y gracias a ustedes también es que los adultos llegamos a comprender muchas cosas y a cambiar ciertos hábitos en nuestra vida. ¿Qué sí. es lo que significa para ti realizar este tipo de actividades y ya estos tres años además? Sí, supongo que cuando entramos a los ecoclubes es por, por, por eh, conciencia propia, el voluntariado y cuando, digamos, ves a personas en la calle botando basura, tú misma ya tomas conciencia y le dices que no es lo correcto que está haciendo o que lo guarde la basura en su bolsillo o que vaya a buscar un basurero. O tú mismo ya tomas la conciencia de no botar la basura y cuidar el medio ambiente porque para tener un, nosotros necesitamos una imagen verde en nuestro futuro y no todo con ladrillos al decirlo. Claro, tiene que tener otro aire, un aire fresco. Además que Exacto. los árboles son el pulmón también, Exacto. ¿no? Y es por eso que hay que cuidarlos. ¿Qué tipo de actividades son las que vienen realizando? Usted? Porque a lo largo de todo el año tienen varias actividades. Sí. ¿Cuáles son estas actividades que hacen? Y ahora que ya estamos terminando este 2018, muy aparte del plantado de los arbolitos en la autopista, ¿tienen planificado hacer alguna otra actividad? Sí. Te comento que hace una semana atrás el Ministerio de Educación está... La, de la mano con los ecoclubes y vinieron a enseñarnos eh, el plantado de los árboles, de qué herramientas necesitamos o cómo podemos, cómo podemos ayudar a que la, la, la plantación de los árboles. así eh, Después otras actividades, el reciclado de plásticos, de botellas PET, al decirlo así. Mm -hmm. O lo volvemos en macetas o los volvemos en algo que nos pueda ayudar y beneficiar a nosotros, sin nosotros votar eh, más bien reciclando. Y no generar más residuos, reciclar y reutilizar. Exacto. Es importante, es uno de los aspectos muy importantes que también se están abordando ahora. ¿Van a tener alguna actividad específica a la que, por ejemplo, otros estudiantes, otras personas de tu edad también se puedan sumar? ¿Diferentes barrios, personas adultas, yo también nos podamos <risa> sumar a estas actividades? Eh, sí, esto de los, de, del planteamiento de los árboles en la autopista es voluntariado también y pueden ir papás, personas, hasta se puede plantar en los barrios. Estamos también de la mano con Fundeco, ya. es una asociación de, de, eh, de la ecología, al decirlo así, donde ayuda igual al medio ambiente. ¿Qué es lo primordial para plantar un arbolito? Porque muchas veces uno dice, es fácil, tengo que plantarlo, lo dejo, termino y me voy. Eh, no algunas, es... los, algunas personas lo vemos fácil. Yo cuando era más pequeña, ¿Sí? yo solamente plantar una semilla y regarlo no nada es fácil? Mm, al decirlo, no tanto. No. Necesita también de su delicadeza. Cada planta tiene su delicadeza. Primero, a ver, yo les voy a explicar que hay que armar un hoyo de 40 centímetros por 40. Ya. Después poner la, la planta. Y um, palparla poco a poco la, con la tierra. Y que esté bueno. recta. Exacto. Hay que ponerle un palo o algo que pueda ayudarla a que a su crecimiento sea recta y uh -huh. que no se vaya doblando. Y que no se desvíe. Exacto. Oh, y Ahora, el clima también es importante, el tema sí. del riego. ¿no? Sí. ¿Todas eh, esas cosas ustedes aprenden también? Sí. Eh, es, como tú lo dices, nosotros aprendemos a plantarla, ¿qué días podemos, podemos regarla? ¿Qué días tenemos que sacarla al sol? Porque algunas veces cuando no ponemos el agua, se puede ahogar y se puede morir. Mm. Por eso, nosotros tenemos que tener el primero el aprendizaje y debemos aprenderlo correctamente de cómo, eh, cómo hacerla crecer una planta de una forma correcta. ¿Y tú crees que ¿En esta época la juventud está tomando um, mayor importancia en lo que son este tipo de temas, este tipo de actividades? Porque cada vez sí son más los jovencitos, pero tú que estás más en esto, que estás interactuando con ellos, ¿crees que sí se está tomando conciencia, que se está tratando de cambiar, que estamos cuidando un poco más? ¿Qué nos falta? Um, yo creo que sí estamos ya entrando más a, a ese mundo en que nosotros tenemos que salvar nuestro, nuestro propio sí. planeta porque ya estamos viendo que nosotros hemos causado mucho daño y ahora lo queremos reparar. Y supongo que eso está bien, ya que poco a poco vamos salvando más y más nuestro planeta. Y primero, yo veía niños ahí, en, por ejemplo en mi eco club los más pequeñitos, quiero plantar un árbol así, con esa ilusión tan bonita de, sí, quiero plantar y ayudar al planeta Tierra. Y con, con esa idea van creciendo y van ayudando también al planeta. En nuestro ecoclub, en el bancario, en nuestro Instituto de Educación Bancaria, ya somos más de 250 jóvenes. ¿Actualmente? Sí, más de 250 personas, eh, jóvenes, niños, que estamos en esto de los ecoclubes por voluntad propia. ¿Cómo se pueden sumar? Si yo quiero formar parte también de los ecoclubes, ¿cómo hago? Eh, supongo que a nosotros me venían a mí a decir, quiero entrar a los ecoclubes. Yo, yo, claro, pueden entrar. Es un gusto más bien porque las recibimos Bienvenido, con las manos claro. abiertas. Es más bien, es una ayuda que nosotros nos manos? están dando. Sí, faltan manos. Uh -huh. eh, porque el, los profesores, dirección, todos pueden ir a, pueden ayudarnos igualmente, nos ayudan. Y eso está bien, porque así todos tenemos conciencia de nuestros propios actos. ¿Qué otros colores de poleras tienen? Aparte eh, del verde, ¿tienen un amarillo? Un amarillo, sí, amarillo que significa de los plásticos, ya. del reciclado de los plásticos. De las botellas PET, por Exacto. ejemplo, lo que hablábamos, limpieza, Exacto. ya. Después el azul, que es el cuidado de los del, del agua, ríos, lagos. Después hay uno que recién se integró de los más pequeños, que son los rojos, que son, ellos di, dijeron, nosotros queremos ayudar y enseñar a los más pequeños. Y ellos son, al decirlo, los profesores de los ecoclubes. ya. Eh, después tenemos el azul marino, que es la responsabilidad del aire limpio. Ah, eh, ya. Por ejemplo, antes se veía, ¿no?, volar en el, en el, en el clima, en, en el aire. Bolsas. bolsas exacto. Sí. Eso tratan de, de ya no, que ya no estén acá las bolsas volando o cualquier tipo de residuo. Claro, porque van a, a los las bosques, simas, sí. a los lagos, a los exacto. océanos. ¿Has pensado estudiar algo que esté relacionado con el medio ambiente el día de mañana? Mm, mm, con honestidad sí, lo he pensado sí, En ingeniería botánica no Sí, ay, <risa> gracias eh, Lo he pensado porque Como te digo, todos tomamos conciencia De lo que estamos haciendo Y a veces también yo decía Voy a estudiar para ser periodista Y así mientras ayudar a la gente claro. a hacerles ver por la tele, por la radio Que ellos mismos eh, Tomen conciencia Porque a veces te guías por lo que hacen la tele igualmente. Es cierto, es cierto Sí, pero si estás enfocada en, en lo que quieres hacer, yo sé que lo vas a hacer muy bien porque te veo muy entusiasta con esa energía, además con un brillo en los ojos único Gracias. cuando hablas de estas actividades que haces y se nota que te gusta mucho no solamente hacerlo tú, sino también enseñar a los más pequeñitos, a los demás, formar parte de estas diferentes actividades, actualmente son más de 200 los voluntarios y habrán actividades hasta fin de año. ¿Puedo ir también? Ay, claro, súmate. todos aquí estamos invitados. Exacto, entonces. todos vengan. Muy bien. Eso. Y ¿qué más te cuento? Te cuento que yo a mí me han regalado del Ministerio de Agua una selga, una una plantita de acelga. Y ya está así la planta, está gigante, sí. La vamos a traer entonces en una siguiente oportunidad para yeah. ir mostrando el crecimiento. Va a yeah. ser la plantita nuestra. Ya, <risa> yeah, claro, está bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ha sido un gusto. Gracias a usted, De verdad te bien. agradezco el tiempo. Te felicito también por este trabajo que estás realizando como adolescente eh, enfocada en este tipo de actividades que es para nuestro bien y para el día de mañana también. Muchísimas felicidades. Gracias. Fue un gracias gusto. Que tengas una sí. linda tarde. Yeah. Gracias. Hasta una próxima. Dale. Permítanos hacer una breve pausa. Guárdenos unos instantes. Ya estas actividades usted también puede sumarse. Ya regresamos.